Un tiempo muy difícil para vivir. Sí. Nadie ha dicho que no. Es cierto, es verdad. Y me dirías, Marimelda, pero esto es una creencia o es una realidad. Y yo te diría que, que sí, que es muy difícil. Eh, estos son tiempos difíciles y que es una realidad. Pero entonces eh, es una realidad que es cruel y la realidad es cruel sí, la realidad es cruel yo no estoy aquí para decirte que la realidad no es cruel no estoy aquí para decirte eso, y lo que pasa es que me estoy mirando en el espejo y <risa> esta es una cruel realidad <risa> quedaste, quedaste un poquito colorada esa es una realidad es una creencia no, no es una creencia o sea, yo no creo eso es que yo lo veo y así es. Y entonces, Marimelda, ¿cómo enfrentar estos tiempos difíciles? Hola, Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué rico que estés aquí, Valeria, me encanta. Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, entonces, vamos a, a trabajar esto. A ver, Marimelda. ¿Cómo enfrentar estos tiempos difíciles, por favor? Porque la verdad es una realidad. No te puedo decir lo contrario. Y eh, tengo que empezar por entender que la vida es cruel. Pero usted no me dijo, pues, ayer que la vida era bella. Todo depende de su percepción. Entonces, vamos a ir armando... Eh, esta, esta clase de hoy. Todo depende de su percepción. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero me estás diciendo que estos tiempos son muy difíciles para vivir. No te estoy entendiendo, Mayra y Ainelda. Y sin embargo tú dices que las puertas del cielo están abiertas para ti. Sí, este libro lo consigues en Amazon. Léaselo para que aprenda a enfrentar tiempos difíciles. Y yo le voy a explicar paso a paso. Y entonces tengo las pruebas, porque yo vivo, viví en el infierno, va, voy de vez en cuando y vuelvo y salgo y entro a las frecuencias de Dios. Vamos a trabajar un poquito estas frecuencias de Dios. y le voy a regalar al final pero al final, si se queda hasta el final y si no se queda hasta el final, no le regalo lo voy a regalar algo que yo hago todos los días para estar en las frecuencias de Dios a ver Marimelda me estás entrando con muchas cosas y yo ya no, yo ya me estoy como perdiendo no mi amor, venga que no, venga que yo le voy a explicar Mira, La mujer del futuro sabe que todo depende de su percepción De cómo ve las cosas Y para eso tenemos que aprender qué y entender y decirte Sí mi amor, yo sé que la vida es difícil y a ti también te voy a decir, sí, mi amor, estos son tiempos muy difíciles. Creo que son los tiempos más difíciles que yo he podido ver con mis ojos en estos 55 años de edad que tengo. ¿Y por qué, Marimelda? Porque ha habido una crisis a nivel eh, de salud, a nivel en Colombia, eh, esas revueltas no se acaban, mataron un presidente que yo no entiendo por qué, pero no me interesa, no digo que no me interesa que lo hayan matado, sino no me interesa el mundo político, entonces no me quiero meter en este punto, o sea, quiero, quiero creo que hable mal, pero no es que no me interesa, es que sí me doy cuenta que estamos en tiempos muy difíciles, que en Haití matan un presidente, eh, que hay revueltas en Colombia, que... Eh, hay problemas que Estados Unidos está volviendo otra vez a vivir la crisis de, del coronavirus, que hay más afectados, que el mercado está bajando, que está en picada, que se está cayendo todo, ¿sí? Y una crisis de valores. Es que sí hay una crisis de valores también. Entonces, andamos de verdad, de verdad en crisis y no lo puedo negar. Tengo que entender y aceptar que es así, ¿ok? ¿Ok? Pero entonces yo quiero leerles esta parte de atrás del libro porque con esta parte de atrás quiero que retomemos el tema de cambiar la frecuencia de tiempos difíciles, poderla entender y cambiar esa perspectiva. Entonces, la mujer del futuro, que es eh, nuestro otro yo que está en el futuro a 10 años, a 10 años, yo nunca me imaginé que mi mujer del futuro, que soy yo, hoy, iba a vivir esta crisis tan dura, y diría, oh my God, entonces la de mujer del futuro, ella ya ha vivido las crisis, y te manda información a ti mujer, porque tú también, Tienes una mujer del futuro que te manda información, porque ella va al futuro, ve todo y viene y te lo trae. Ay, ¿cómo te lo explico? Te lo voy a leer acá. Dice, la mujer del futuro sabe que todo depende de su percepción. Ella decide cómo percibir la vida, si como un infierno o como un cielo, entonces podemos decidir perfecto es posible atravesar las puertas del cielo con una decisión reprogramando su ADN cuántico ella es un verdadero milagro con propósito y no está aquí por casualidad escríbame eso grande usted mujer del futuro no está aquí por casualidad es muy importante que usted sepa que usted eligió venir en estos tiempos tan difíciles fue una elección de su alma y yo amé ese entendimiento yo amé ese entendimiento. Yo amé ese entendimiento. Porque me. ¿ustedes a ver? Ay, no, espere que es que me peliculo y, y les cuento unas películas que a mí me encantan, pero. Se me centra, por favor. A me gusta leer porque me, me centro aquí. A ver. Que son muchas cosas que quiero contarles, pero quiero centrarme. Yo amé el entendimiento. Cuando entendí. Que yo no estoy aquí por casualidad y yo elegí, elegí este tiempo aquí y ahora. Elegí este tiempo aquí y ahora. Valeria, usted eligió este tiempo aquí y ahora. Isadora, ¿y por qué nací en esta época, mi amor? Porque usted lo eligió. Acuérdese, es que a usted se le olvidó mi muñeca linda. Y usted también, mi mano, mi mano hermoso. Se te olvidó que habías elegido venir a esta, a este momento. ¿Por qué? Ya vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, tú, mujer que me estás viendo, no estás aquí por casualidad. O sea, tú y yo somos almas y estoy hablando desde el alma, no te estoy hablando desde otro concepto, estoy hablando desde el alma, o oh, el amor, te estoy hablando desde el alma, el alma es eterna y de acuerdo a tu energía tú decides cuál es el momento en que vas a venir a la tierra, obviamente con la ayuda de Dios, ¿cierto? Todo esto es con Dios, aquí no hay nada que no sea con Dios. Ese, ese va ahí, ese métamelo ahí ese, Elegimos para aprender Exactamente Entonces, vamos a ir entendiendo Primero eh, Ella, tú eres Un verdadero milagro Y no estás aquí por casualidad Esa es una cosa importante ¿Listo? Entonces, estos son Tiempos difíciles de vivir Sí, póngale que sí estos son tiempos difíciles de vivir Marimelda, sí su alma lo eligió sí, su alma lo eligió así con la ayuda de Dios no se le olvide porque no se mueve nada ese es de Santiago, se me pasó, ok, dice, vea su cuerpo como un libro sagrado, Dios imprimió en su ADN una genética única, y hay una cosa que es tan importante mujeres, es que lo que yo estoy entendiendo con esta partecita solamente este momento es único este cuerpo es sagrado el cuerpo de Ada es sagrado el cuerpo de Valeria es sagrado y tenemos una genética única, y este es el mejor momento para nosotras poder demostrarlo y transformarlo estos son momentos difíciles sí. nadie le ha dicho que no pero mi trabajo es transformar porque si fueran fáciles estaríamos en el perfecto cielo allá, tiradas me imagino en el cielo, yo no sé si en el cielo a lo mejor no habrá que hacer nada, si no hay que hacer esfuerzo Los ángeles me gustaría que me dijeran, Dios hable conmigo, dígame cómo es en el cielo, eh, qué, qué hace uno en el cielo, cómo vive uno en el cielo Ah, pero si usted no dijo pues que las puertas del cielo están abiertas para ti, entonces usted debe saber A, en transformar entonces yo tengo que transformar eso difícil y por qué usted eligió venir aquí en este momento tan difícil porque usted es una berraca mija así dice mi papá, ay hablando de mi papá eh, hay que pasarle el link a mi papá <risa> ay qué pecado mi papá y él esperando que yo le pase el link oh my god, qué pecado mi papá ah, es que es complejo de, te, tendría que tener ay cómo hace uno para pasarle el link a su papá que no se lo ha pasado Marimelta, él debe estar allá esperando el programa bueno entonces como como como usted es una berraca hace berraca eh, para las que no saben eh, qué es berraco berraco es eh, denme un segundito, yo le paso el link a mi papá porque el, el, el que pecado él quiere ver el programa entonces denme un minuto se lo paso, ya se lo pasé discúlpenme, bueno entonces miren como eran tiempos tan difíciles, necesitan de personas como Valeria, necesitan de personas como Ada, necesitan de personas como Viviana, necesitan de personas como Marta, necesitan de personas como tú que estás aquí mirando este programa, necesitas eh, personas que realmente tengan esa, esa como, como Emelina. Eh, que tengan esa fuerza que tengan ese espíritu de poder de valentía de berraquera de, de ganas de salir adelante a mí no me importa que esto sea difícil no, porque todo lo puedo y yo sé que sí, vamos a salir y hágale que, no, venga que vamos, vamos que sí podemos entonces, esa fuerza estamos dotadas de ella porque nosotros sabíamos que eran tiempos difíciles, nosotros antes de nacer Dios ya te había escogido a ti mujer con ese, con ese, con ese espíritu y, y, y te había escogido a ti desde antes de nacer y en el vientre de tu madre ya estabas destinada a hacer una transformación de tiempos difíciles entonces tu propósito es trans esa energía tan difícil por la que nosotras estamos pasando porque todas estamos pasando por una, yo diría un diluvio, yo diría un, un una cosa que, que es que te vas a caer y hasta la energía de la tierra está difícil, el, el eh, no sé cómo es que se llama eso, hay un nombre, no, no me quiero enredar dejémoslo ahí, hasta ahí es una, es una la, ¿La qué? La energía es chusma, algo así. Eh, está como al triple, al cuádruple, entonces el cuerpo también está muy enfermo y estamos en crisis mundial y estamos en crisis de valores y estamos en crisis de todo. Elegimos para aprender. Exactamente, Valeria. Listo. Entonces... Vamos a ir resumiendo. ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? Primero, entendiendo que no estoy aquí por casualidad. Y eso me da a mí una... Ah, yo amo eso, amo eso. No estoy aquí por casualidad. Yo escogí esto de acuerdo con Dios. Dios me hizo un plan, me hizo un, un diseño... Y me dijo, bueno, Marimelda se me va para los años 2020 de 55 años. Y a Valeria se me va para los años 2021 de 33 años. Y a, y a Isadora me la manda en los años 2021 con 38 años. Ay, Marimelda, pues usted no tiene que decir la edad de nosotras. Pero no importa. Entonces, vamos a ir entendiendo que Dios imprimió en cada una de nosotras un ADN y una genética única para poderle hacer frente a este propósito de mantener y de transformar esa palabra no se te olvide, por favor tú Isadora viniste a transformar esa energía tan difícil que te está tocando vivir muy dura, si yo entiendo durísima mucho, que hay momentos en que dices, Marimelda, yo no sé si yo voy a ser capaz de aguantar esto porque yo sé que así lo sientes y así lo vives, mujer pero yo te estoy diciendo, hágale que si sí es capaz, hágale que si sí se puede así como las hormigas como se preparan para vivir cuando hay inundaciones ellas tienen técnicas los animales son hermosos, los animales vienen dotados para sobrevivir a las crisis, para sobrevivir al invierno, para sobrevivir a las inundaciones, para sobrevivir al verano, para sobrevivir a la, a lo, a la primavera, para sobrevivir en el otoño. Y guardan y saben que en el verano tienen que recoger todas las hojitas y guardarlas para poder que al final en el invierno, que no hay ni una sola hojita, puedan tener para comer y eso es nosotras, así como la genética única del hormiguero, así nosotras tenemos una genética una como seres humanos para poder sobrevivir entonces, tranquila y, y, y Marimel, es que tranquila, tranquila que usted va a ser capaz, usted viene dotada para eso, usted no se me preocupe entonces, ¿cómo lo voy enfrentando? Hágame un resumen, por favor, porque es que a mí ya se me olvidó, que era lo que yo estaba diciendo. A me gustaría que me escribieras, mujer, hasta este momento, ¿qué has aprendido? ¿Cómo, lo va, ¿Cómo vas a enfrentar estos tiempos difíciles? ¿Qué herramienta te estoy dando en este momento para decir, ah, me cayó el 20? ¿Ya te cayó algún 20? ¿Ya te diste cuenta de algo? O todavía necesitas tener más información. A mí me gustaría que me escribieras de verdad, porque eh, con una crisis de valores. Bueno, Valeria por aquí me dice, Valeria me dice que escogimos aprender. Entonces me gustaría que fuéramos resumiendo. Y otra cosa que es muy importante, nosotras, tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos aquí para abrir este ojo cuántico, que yo lo amo, porque este ojo que, que está, ve todas las infinitas posibilidades, Él las, ella las ve todas, esa mujer del futuro de nosotros ya existe en el futuro, o sea, yo soy la mujer del futuro que escribió este libro, pero cuando este libro se escribió, yo no sabía yo misma que soy yo misma en el pasado y yo misma que soy yo misma en el futuro. Ustedes sí me entienden eso, muchachos. Ahí me gustaría que me dijera. Y si no me lo me dicen, Marimelda, nos puede explicar un poquito más ese enredo de la mujer de el pasado, la del presente y la del futuro. Porque si usted me escribe. Necesito entender más la del presente, pasado y futuro. Yo le explico. Porque es muy importante. El día que yo entendí eso. Cascume, cascume. Se me ca Uy, me cayeron tantos veintes. Entonces, vamos a ir entendiendo. Voy a leer lo que Valeria me escribió. Porque cuando Valeria me escribe, yo digo, ya, ya, ahora sí entendieron. Ahora sí quedó claro y puedo pasar al siguiente punto. Gracias Valeria por escribir. Me encanta, te amo. I love you. Necesito entender más, me dice Isadora. Perfecto, listo. Ya voy, Isadora. Voy a leer primero lo de Valeria y es muy importante que escriban el resumen que Valeria acabó de hacer para ustedes, que se los voy a dictar. Porque cuando lo Valeria lo escribe, ya todo está como el resumencito. Dice. Valeria dice ¿Cómo enfrentar estos tiempos difíciles? Aprendí que no estoy aquí por casualidad, que nuestras almas lo eligieron así con la ayuda de Dios. Eso, me gusta que haya puesto esa palabra de ayuda de Dios. Y mi trabajo es transformar esa energía tan difícil por la que estoy pasando, exactamente, es correcto, me encanta, listo, eso fue lo que aprendió Valeria, listo, ahora, vamos a, a, a responderle a Isadora, que preguntó, necesito entender más, y para esto, eh, Necesito entender, abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades. Y para esto quiero... A ver, voy a, tengo que contarles como una película, como un cuento. Sí. Yo, María Imelda Cardona, yo existo en el pasado, existo ahora y existo en el futuro, o sea, que yo soy tres personas en, un, en una misma alma, digámoslo así, o sea, mi alma, como mi alma es eterna, y como yo soy un átomo, y los átomos son eternos, cambiamos solamente de forma, o sea, nosotros simplemente cambiamos este paquete de afuera, pero la información sigue siendo la misma, ¿ok? Entonces, yo ya existo en el futuro. Dentro de 10 años existe una Marimelda eh, de 65 años que ya ha pasado por muchas cosas difíciles, ¿sí o no, Marimelda? ¿Sigue ¿Sí cómo hablo con ella? Y eh, hoy que estoy aquí de 55, en el pasado, esta mujer escribió este libro pero este libro cuando esta mujer lo escribió que soy yo misma no sabía lo que está pasando ahora que yo ya soy la mujer del futuro de esta escritura Ma Isadora, necesito que me digas si sí está entendiendo <risa> es que esto es de locos esto, es que esto es como de loca entonces eh, me, me, me cuesta a veces explicarlo pero me gustaría que lo pudieras ver yo aquí tengo una foto esta soy yo pero físicamente no soy yo cambié aquí tenía 45 años y aquí tengo 55 ¿Sí? pero soy yo, la yo del pasado, más la yo del presente, más la del futuro que no la estás viendo, pero que existe, porque es como decir que yo no existo porque en este momento no me estabas viendo, uh, cascume, cascume, es que el tiempo, como yo lo veo, no es, un, no es como lineal, sino que es como es eh, eh, como una espiral, y yo misma estoy aquí en esta, en, de 45, y yo misma estoy aquí de 55, y yo misma estoy aquí de 65, y yo misma estoy acá de 75, y yo misma estoy acá de 85, y así. Entonces, cuando yo soy capaz de comunicarme, la del futuro, por eso es que yo todos los días les digo a ustedes, llegó la mujer del futuro, porque la del futuro es capaz de llegar aquí hoy se junta conmigo que soy la del presente y las dos creamos el pasado y por eso es que somos capaces de transformar los tiempos difíciles a lo mejor puede ser que tú eh, no puedes transformar porque necesitas a la del futuro con la del pasado y la del presente porque para tener fuerza tiene que ser tres en uno Anóteme eso por favor mujer Es muy importante esto que te estoy dictando Para transformar tienes que tener fuerza Te voy a hablar despacio Para transformar tienes que tener fuerza Es por eso que necesitas tener tres en uno y ese 3 en 1, me acuerdo de un, de un, anóteme eso, por favor, 3 en 1, 3 en 1. Me acuerdo de un aceite que, no sé si se acuerdan de ese aceite, no sé, Isadona, si te acuerdas que existía un, un aceite. Que, que se decía es que tres en uno, entonces que era superpoderoso, o sea, tres en uno ese es el superpower, superpoderoso, blanco. Porque si tú eres capaz de integrar a la mujer del futuro, en estos días, esto ya es chisme, chisme. Tengo que anotar los chismes aquí. Eh, en estos días me decía, me decía alguien, Marimelda, ¿quién es tu héroe? Y yo te pregunto a ti, eh, Bly, ¿quién es tu héroe? Y te pregunto a ti, mujer, ¿quién es tu héroe? Contésteme pues, que yo le estoy preguntando. ¿Quién es tu héroe? Y mi héroe... Soy yo misma... Mi héroe... Es Jesucristo me dice Isadora... Me gusta... Mi héroe... ¿Quién es tu héroe? Y yo me quedé pensando... ¿Quién es mi héroe? ¿Y saben quién es mi héroe, mujeres? Mi héroe... Es la mujer del futuro de 65 años, porque cada, yo la persigo, y la persigo, y la persigo, soy yo misma, pero de 65 años, esa es mi héroe, porque esa mujer de 65 años, me está dando toda la información que yo necesito para llegar donde ella está, porque ella ya existe, es que ya existe Yo ya existo en todos los tiempos En todos Lo que pasa es que No era consciente de eso Y me dirías Marimelda, eso es de locos Listo, dígame loca, está bien No hay ningún problema Lo entiendo y lo acepto No me voy a enojar con usted Yo misma porque tengo el poder De cambiarme realidad Exactamente mi héroe es Jesucristo, sí, también es Jesucristo, porque con Él, yo estoy dotada de un espíritu de poder, amor y dominio propio, y Dios nos dio a nosotras un espíritu de poder, amor y dominio propio, y por eso mi mujer del futuro, tiene 65 años, y si yo estoy hablando de 65 años, es porque para allá voy, y con el poder de la sangre de Cristo, y ahí le voy a regalar, esta oración que yo les dije que les iba a regalar, a mí no se me ha olvidado de que se las iba a regalar y gracias Ada porque pusiste eso para mi miero de Jesucristo y yo les voy a decir por qué esta oración es muy importante para que ustedes la trabajen en la rutina diaria todos los días que ustedes se levante, usted me hace el favor y antes de pararse de la cama, y cuando vaya a cambiar de actividad. Y cuando vaya a empezar cualquier cosa. Escríbame esta frase. ¿Ya está lista? Ok. Por ejemplo. Con el poder. En, eh, no, no, no. Perdón. Esta es esta la, esta la frase. Activo. Con el poder de la sangre de Cristo, así, con el poder de la sangre de Cristo, activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuide por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Y con el poder de la sangre de Cristo, me envíes a la Virgen María y la sientas a tu derecha, es lo que yo hago, ¿sí? Para que me envíes, y haces todo este, eh, eh, físicamente lo haces, así como yo lo estoy haciendo, para que me envíes a la Virgen María y la sientas a tu derecha, a San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de sus santos ángeles esto es para eh, que lo hagan todos los días porque cuando y me lleves a las frecuencias de dios no se les olvide eso y me lleves a las frecuencias de dios si lo escribieron y si no vuelven y repiten el video y lo escriben eh, bien me dicen si si lo escribieron ok, me gustaría saber si, si lo lograron escribir <risa> chisme caliente pasa Cossel, ahí. ok, entonces esa, esa oración cuando uh, mi hijo va a salir de la casa, cuando yo tengo angustia con mi hijo cuando yo digo mi hijo no ha llegado cuando yo llego, mi hijo entonces yo digo, activo los 12 ángeles guerreros de Dios para que cuiden a mi hijo Santiago Restrepo, lo cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Y con el poder de la sangre de Cristo, me envíes o le envíes a la Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de sus santos Ángeles para que nos lleven a las frecuencias de Dios acuérdese, para que nos lleven a las frecuencias de Dios Dios está aquí conmigo y está también contigo y está también contigo como decimos nosotros, alabado sea el Señor Él está, Él está, Él está, Él está. usted no lo está viendo físicamente, pero Él está aquí entonces, como Él está aquí con nosotras ahora somos nosotras las que tenemos que activar porque tenemos libre albedrío y cuando lo pronunciamos y se tiene que decir en voz alta. Activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuiden a mi hijo Santiago Restrepo por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda y con el poder de la sangre de Cristo me, me, me mandé, le mandé a la Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de sus santos ángeles para que entren a las frecuencias de Dios, para que me lleven a las frecuencias de Dios, y ese día, se lo juro, yo lo vivo, yo lo vivo, yo soy testiga, porque yo soy una testiga de que Dios existe y que nosotros en esta tierra podemos andar en las frecuencias de Dios, así sea en tiempos difíciles y Él nos dotó de un espíritu de poder, amor y dominio propio para que fuéramos capaces de transformar otra vez tres en uno por todos los lados me sale tres en uno el poder de la Trinidad eh, tres en uno la mujer del pasado, la mujer del presente la mujer del futuro padre, madre, hijo Presente, pasado y futuro. Son tres energías que las tenemos que unir aquí y ahora. Y cuando usted es capaz de unir esas tres energías... Ah, tan linda! Bueno, listo, venga pues, yo le voy a hacer el resumen, que es que eh, eh, esto parece, parece un dictado, pero yo misma mm, a veces ni... ni, ni tengo que ver el video para saber qué es lo que dije. Tres. Vamos a hacer un resumen de las tres. Por aquí, Trinian, me están pidiendo que haga un resumen de las tres eh, con las palabras de hoy, de la clase de hoy. Ok, puedes hacer un resumen con, las, con tus palabras. Perfecto. Entonces, ¿cómo enfrentar este tiempo difícil en este tiempo difícil es muy importante eh, enfrentarlo cuando yo entiendo que no estoy aquí por casualidad, cuando yo entiendo que yo soy una genética única y que Dios me dio a mí ese espíritu de poder, amor y dominio propio, cuando yo entiendo que yo tengo a mi mujer del futuro, a la del presente y a la del pasado, y las uno en este momento único difícil para que las tres tengamos esa fuerza de transformar la vida eso es lo que yo entiendo tener esa fuerza por eso tengo que traer a la mujer del futuro a este presente juntarla conmigo aquí y ahora y a la del pasado arrastrarla y decirle se sienta aquí tres fuerzas en uno ¿Cuáles son esas tres fuerzas en uno? Presente, pasado y futuro. ¿Cuáles son esas tres fuerzas en uno? Padre, madre, hijo. Yo, aquí y ahora, soy mi propia madre, mi propio padre y mi propia hija. Y con esa fuerza, yo salgo adelante. ¿Cuál es otra? Presente, pasado y futuro. Mujer, ¿listo? Ahora sí te queda te queda mejor el resumen. <risa> es que eh, es mucho. Bueno, mujeres, se me fue el tiempo y me están esperando. Chao. Mañana nos vemos. Gracias, Isadora. I love you. Chao. Gracias por hacerme esas preguntas. Listo, perfecto. Bueno, que estén muy bien. Chao. Finalizar y finalizar.